Sí, ya está grabando. Vale. Bueno, pues nada, eh, voy a silenciaros a todos, lo siento mucho. Bueno, son las once y media en punto. Yo creo que podemos ir empezando, ¿vale? Eh, eh, a ver. Yo voy a compartirle bueno, antes de compartir la pantalla, que todavía me veáis un, un poquito mejor la cara. Eh, bueno, ya os dijo Olga, yo soy Aida, eh, Aida Álvarez, soy una técnica, soy técnica de comunicación y de accesibilidad cognitiva en plena inclusión Asturias. Y bueno, es un verdadero placer para mí estar hoy eh, pues dando el pistoletazo de salida a la segunda edición de Líderes Digitales. Eh, como sabéis, si habéis estado ya en la, en, la, en la presentación que hicieron el lunes, Bosco, Enrique, Olga y Silvia, eh, sabéis que hubo una, una primera edición de Líderes Digitales que estaba enfocada a otra, que estaba enfocado un poco a otra temática, ¿vale? que era el tema de la validación. Yo os, eh, yo os recomiendo, eh, como va a pasar con esta edición de Líderes Digitales, que todos estos, eh, todas estas sesiones formativas se están grabando, eh, tenéis disponibles eh, las grabaciones, los vídeos de líderes digitales 1. ¿Qué pasa con esa líderes digitales 1? Estaba muy enfocado al tema de eh, preparar a personas con discapacidad intelectual, a personas validadoras, para que puedan validar eh, entornos digitales. ¿vale? Pero hay, bueno, eso es súper interesante, pero luego también hay cuestiones de programas, eh, programas muy interesantes que nos, pueden, que nos pueden servir en el día a día y que explican otros compañeros y compañeras de la inclusión, que os pueden ser, resultar súper útiles. ¿vale? Entonces yo también, aparte, cuando, si, como estáis aquí, yo entiendo que os está, o sea, tenéis, mucho, tenéis interés en, en, en toda la temática de, del tema digital, de manejar el ordenador, de manejar internet, ¿sabes? Eh, creo que os va a ser muy útil repasar esos vídeos en ratillos que, que tengáis libres porque va a haber muchas cosas que, que como que repito, son muy interesantes y os van a ayudar mucho, tanto a nivel personal como profesional, ¿vale? Bien, eh, voy a hacer, a ver, voy a volver a silenciaros, recordad, bueno, os vais, vais entrando, pero recordad por favor silenciar el, el micrófono, porque un momento ya vale y si tenéis que decir algo por si eh, me lo decís a través de, del chat si sois tan amables vale porque si no es, se escucha mucho ruido de fondo y es, es, es bastante molesto vale para la, para la clase si en algún momento eh, me dejáis de escuchar o no veis la pantalla eh, una señal con una de las reacciones o bien en el chat o, o ya eh, intervenís directamente, en este, pero por favor, limitaros en esos casos, ¿vale? Los que, los que tengáis un problema que, que me estáis escuchando, porque igual que no me estéis escuchando, perdón, porque igual se me ha fastidiado a mí el sonido o lo que sea, ¿vale? Bueno, el otro día, para quienes estuvisteis en, en la presentación del lunes, eh, se dijeron cosas muy interesantes. Eh, muy interesantes y muy vinculadas al, al momento que hemos estado viviendo los últimos años, cuando los ordenadores, el móvil, cuando hemos cambiado tanto el tipo de, de dispositivos, de aparatos que utilizamos en nuestro día a día eh, y, cómo, y cómo Internet ha de ser muy importante en nuestras vidas ha, ha, ha pasado a ser casi fundamental. ¿vale? Eh, la, la COVID, eh, lo que ha tenido, eh, lo que nos ha, a, lo que ha, lo que ha producido en muchos casos es que nos, nos veamos obligados a cambiar nuestra forma de, de trabajar y de relacionarnos, ¿vale? Vosotros, eh, yo por ejemplo en mi caso, pues tuve que pasar a trabajar desde casa y tuve que utilizar herramientas y aplicaciones que no había usado en mi vida, ¿vale? Entonces, pues como pasaban a la vida, hay que ponerse las filas. A, a, en dos minutos y, y adaptarse a él ¿vale? y aprender cosas nuevas. Eh, ¿Qué pasa? ¿De qué nos hemos dado cuenta con esto? Que hay determinadas herramientas que nos pueden hacer el trabajo muchísimo más fácil. Por ejemplo, la herramienta que o son sea, herramientas a través de Internet que nos pueden hacer la vida mucho más. fácil. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en Zoom. Imaginaros hace cinco años eh, una formación de creo que decían el lunes de 250 personas de diferentes comunidades autónomas a la vez o sea es una locura económica sería carísimo juntarnos a todos a juntarnos a todos en un mismo sitio y luego bueno eh, no es tan fácil porque hay los viajes a veces yo que vivo en Asturias y las comunicaciones no son muy buenas las comunicaciones de toda la vida las de coche y autobús etcétera vamos no son muy buenas, pues es a veces dices, pues, bueno, tengo que mover a tanta gente desde aquí, pues igual es un problema. ¿Qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con Zoom, por ejemplo? Que eso nos lo ha facilitado enormemente. Ahora mismo podemos estar conectadas con un montón de personas a la vez, recibir formación a la vez e interactuar a la vez. ¿vale? Y eso es algo que tenemos que aprovechar, porque nos va a venir muy bien para el trabajo, pero también nos va a venir muy bien para nuestro, para nuestro día a día. ¿vale? Y como decía... ¿Qué, pasó, ¿Qué me pasó a mí durante la pandemia ¿Qué pasé estuve, que pasé a trabajar desde casa? ¿Qué os pasaría a muchos de vosotros si no trabajáis? Pues que igual vuestra forma de estar en contacto con compañeros, con amigos y amigas sería pues, también a través de videollamadas eh, u otros recursos que, que acercaban a las personas, aunque no pudiese ser físicamente. ¿Vale? Entonces, ahora sí voy a compartir pantalla eh, la presentación que antes no lo hice, me dijo Olga que lo hiciera un segundito. Vale. Veis, eh, ¿veis la pantalla? ¿Me podéis dar un OK? Eh, un OK. A ver. Bien, vale. A ver, o en el chat, vale? Eh, si me queréis poner, si tenéis algún problema, me lo ponéis por el chat. Vale, voy a bajar aquí esto y voy a poner eso. Bueno, el primer módulo es el, el, el tema del que, bueno, Oscar se había, lo había comentado Olga y se habló también el, el lunes. El, eh, va a haber varios temas. Este es un curso que se va a que, se va, que va a tener lugar durante varios meses y eh, en el que vais a aprender un montón de cosas. vale en, un montón de herramientas y un montón de aplicaciones y de cosas que se utilizan sobre todo en los puestos de trabajo y os van a ayudar mucho a la hora de, de trabajar, dependiendo del tipo de trabajo que tengáis, os van, a, os van a ayudar más unas cosas que otras, pero en definitiva algo, son herramientas eh, y son cosas muy habituales que se utilizan en los puestos de trabajo y que, como digo, os van a vivir muy bien. Este primer módulo, este primer tema, como es el primero, empezamos por la base, ¿no? que es el uso de internet, que va a ser la parte que voy a dar yo. ¿vale? Eh, la clase va a ser el uso de internet, que luego os explicaré un poco más detallado qué aspectos vamos a ver en este tema 1. Eh, se van a dar este, este lunes, perdón, este hoy, que es miércoles, eh, la, y la semana que viene tendremos otra sesión. Hay otra sesión más dentro de este tema 1, en la que vamos a hablar de ciberseguridad, ¿vale? Y que no voy a ser yo la persona que, que ¿vale? Sino otra chica que es, que es experta en temas de seguridad en Internet y os va a dar esa, esa clase, ¿vale? Esa parte, sé que muchas personas ya habéis descargado el, el PowerPoint que estaba en la plataforma, esa parte de seguridad en Internet todavía no está, ¿vale? Pero en el momento en el que esté lista, la subimos, yo os voy a avisar. Y, y, y bueno, y así le podéis echar un vistazo antes, un vistazo antes, de, antes de la clase. Eh, y luego habrá otra clase práctica. Pero bueno, eso lo veis ya, lo tenéis ya en el calendario y, y bueno, pues en esas estamos. Consejos que tenía aquí antes de para empezar, que bueno, ya os lo he dicho, eh, silencio el micrófono, bueno, esto ya lo hemos hablado. Esto ya me he presentado yo. Soy Aida, responsable de accesibilidad cognitiva de Plan Inclusión Asturias y que... Eh, Sabéis, estamos aquí arriba en el norte, en el norte lluvioso, y, y voy a ser una de las federaciones. Bueno, represento una de las federaciones que participan en, en este proyecto, ¿vale? Como os decía, eh, en este tema uno eh, hay dos partes, ¿vale? Eh, la que estamos viendo ahora, la, eh, los usos de Internet, que es todo este listado de ocho puntos que vamos a ver entre hoy y el próximo día. Y luego otra parte B, digamos, que es, es la seguridad en Internet. ¿vale? Eso es esa parte y que ya os informaría de ello yo en la siguiente sesión. ¿Qué vamos a ver entre hoy y el próximo día? Pues vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es Internet. Vamos a, ver, a recordar y vamos a ver qué cosas podemos hacer en Internet qué herramientas tecnológicas utilizamos habitualmente o podemos utilizar, cuáles son mejores para, para determinados trabajos o para determinados momentos, qué son los navegadores y los buscadores, cómo se buscan, eh, cómo se buscan cosas, información, bueno, lo que queráis en internet, pues sabéis que en internet se puede hacer prácticamente de todo, qué son los marcadores, que es algo eh, muy interesante, muy útil a la hora de trabajar o incluso para vuestras cosas personales de ocio, etcétera. Eh, es una forma de organizar eh, los contenidos que más os interesan de Internet, de manera que podáis acceder a ellos más rápido y los tengáis bien clasificados. Sabéis que las cosas cuando están clasificadas siempre se eh, se encuentran mucho mejor y es más fácil a la hora de trabajar. Y, y luego vamos a ver un poco el, el tipo de información que nos podemos también encontrar en Internet, un poco tema de los bulos, etcétera, que es importante que tengamos en cuenta, ¿vale? Porque eso está también muy de moda, digamos, hoy en día y es importante que lo, que lo, que lo mencionemos, ¿vale? De todas estas cosas es importante que... A ver, a ver vale, estoy echando un vistacito a... Y has levantado la mano, muy bien, podéis levantar la mano. Bueno, yo lo de la, la mano no, con la pantalla no lo puedo ver bien, pero, pero bueno, si utilizáis el chat, yo lo tengo abierto y lo voy, lo voy visitando, o sea, lo, le voy echando un ojito, ¿vale? Habitualmente. bien Como os decía, de todo esto que va, que estáis viendo, yo os recomiendo una cosa personal, de manera, o sea, una cosa que hago yo a nivel personal, eh, con todas las cosas que muchas, ya sabréis, muchas de estas cosas de aquí, otras igual no las conocéis demasiado, u otras... Igual son nuevas para vosotras, tanto lo que vamos a ver hoy, como lo que vamos a ver, eh, lo que vais a ver con otros compis eh, más adelante, ¿vale? Lo mejor que podéis hacer es cacharrear, como le escuché a algún profe una vez, es decir, enredar, investigar, probar, que hoy os explico una cosa y queréis y os interesa saber un poquito más de, de este tema, pues venga, voy a ver qué puedo hacer con esto y a ver qué pasa si hago esto otro, ¿vale? La, esto es un poco también el, el aprendizaje en Internet, de Internet y del, del mundo digital, es mucho eh, ir probando cositas, ¿vale? Con seguridad, eh, pero ir probando cositas y con qué herramientas estamos más cómodos, cómo funcionamos mejor, cada uno es como es, eh, tiene sus eh, particularidades y le gusta hacer las cosas de una determinada manera, pero eh, tenéis que también descubrirlo por, por vosotros mismos, ¿vale? Nosotros os damos un poco las pautas, digamos, para arrancar con ello, pero es muy importante el trabajo que hagáis también vosotros en casa, eh, para poder profundizar más en, en todo lo que vamos a tratar, ¿vale? Eh, vamos a avanzar, a ver si soy capaz. Ah, vale. Empezamos. Bueno, os había dicho al principio que iba a haber eh, eh, más de una forma aparte del chat de eh, Ignacio, dices que te manejas muy bien por Internet, me alegro mucho. Eh, <risa> seguro que hay cosas que nos podrías enseñar, o que me podrías enseñar tú. Eh, pero bueno, vamos a, a, a, a... Bueno, vamos a seguir. Eh, os comentaba al principio que, además del chat, que es una, que es una herramienta de aquí, de, de, del, de Zoom, perdón, el a través de la cual es bastante, bueno, es muy útil la, para, para participar. Eh, a, a mí me gusta mucho utilizar otra herramienta que se llama Mentimeter, ¿vale? Que es una herramienta eh, online en eh, la cual se facilita mucho la participación de la gente. Entonces, a ver, vamos, todos tenéis el ordenador, obviamente, y si, no te, y si tenéis al lado del móvil, mejor que mejor. Os pido que os metáis en... Eh, en la siguiente, la dirección que veis hacia abajo, ¿vale? En menti.com ¿vale? A ver todos y todas eh, voy a dejar de, de compartir acordaos, menti.com lo voy a meter, el, lo voy a poner en el chat para que podáis acceder directamente eh, quienes estéis desde el móvil, perdón, desde el teléfono a ver, menti.com, ¿vale? Tenéis que pinchar en este enlace, ¿vale? Lo que estáis en el móvil, en, perdón, en el ordenador, por el ordenador, el enlace que os acabo de poner en, en la... Eh, eh, eh, ay, voy a dejar de compartir y no puedo. En el chat, ¿vale? Vale, ya está. Bueno, he dejado de compartir pantalla... Eh, Tenéis varias personas la mano levantada. A ver, voy a, a ver. Ar, eh, Arpa Rioja, tengo por aquí María José. Tenéis la mano levantada. A ver, habéis, podéis, ¿habéis podido eh, metiros en Menti. Sale la pantalla, esta Exacto, muy bien, muy bien. Os tiene que salir eh, no, exactamente una. No a ver, os metéis en Menti, ¿Vale? A mí no me ha salido, ¿eh? A, a mí no ha me, me ha salido. A ver, meteros en menti. A ver. vale. Sí, pero tengo dos copias aquí. A mí tampoco me ha salido, ¿eh? ¿No me sale? A ver. A mí tampoco. A ver, un momentito. Eh, a mí tampoco me sale. Oye, está en inglés. Sí, está en inglés. Está en inglés. ¿Cómo se hace en español? Vez. Bueno. A ver, un segundín. Ah. Yo estoy en el móvil y le he pinchado a donde me ha dicho, pero me ha salido la pantalla para verme, pero no... Vale, a ver, tenéis que, tenéis que yo, yo, yo, meteros ya, en el mismo. Esto puede ser A ver, voy a meterme yo en mi móvil, os lo voy a enseñar para que veáis la pantalla que os tiene que salir, ¿vale? Un segundín. Oh. A ver... Yo me estoy loco, ¿eh? No, bueno, bueno, no te vuelvas loco, no pasa nada. No pasa nada. A ver. Eh, vale. Mirad. ¿Veis esta pantalla? ¿Veis mi pantalla? Sí, no, no, no, no Mira, mucho. ¿Está al revés? Yo no tengo móvil. Que... Ah, sí, ahora sí. Ahora lo Yo veis. Vale, móvil. os tiene que salir esto. Os tiene que salir esto. Está al... Igual lo veis al revés. O no Yo no tengo móvil. Pues en el ordenador lo puedes hacer. que Me está diciendo Arpa Rioja... Eh, si abres eh, Google, ah, ¿puedes ahora meter? Sí. Vale. Sí, sí. ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tenéis que meter el siguiente código, el que os voy a escribir en el chat, ¿vale? A ver, no te veo sí. ahora. A ver, el código. No nada. A ver, aquí, en, este, en esta casilla de aquí, tenéis no que. La meter, ¿eh? A ver. Esto es un jaleo, ¿eh? <ríe> <risa> esto, es un poco lío, ¿eh? pero no os preocupéis que, que no pasa nada Es un poco lío al principio, pero luego cuando lo, lo controláis ya. Aida, no sé si tengo chat yo, Aida no sé? qué? No sé si yo pero tengo chat ese A ver, el... esto... A ver, esto es una... Perfecto, mira, ya me estáis enseñando muchos de vosotras el, el menti, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Esta, es, exacto, bueno, pues en el recuadrito eso que os sale algunas veces Aida, a, a, a, perdona escú, Escúchate sí. perdona sí. favor, si en el momento de que lo ponga yo no puedo es, a, y... a ver, es que tenéis que poner un número ahí, ¿vale? No, pero yo, cual... no puedo, yo no puedo veros porque estoy en este momento haciendo otra cosa Vale, vale, pues no te preocupes eh, Si no puedes hacer esto, o sea, esto no, no es A ver, quienes puedan hacerlo del menti a ver, esta, esto que estamos haciendo ahora, eh, lo hacen, ¿vale? Y si estáis ocupados haciendo otra cosa no. al mismo tiempo que escucháis, no pasa nada tampoco, ¿vale? Pero a ver, quienes tengáis el menti ya en el cuadradito, este de aquí, ¿vale? Tenéis que poner el siguiente número, ¿vale? Que voy a poneros en el chat para que lo veáis bien, que es el 8 7 2 7 mm. 0 0 1 4 8, 7, 2, 7, 0, 0, 1, 4. Y le tenéis que dar a la tecla azul. Estoy haciendo un jaleo. ¿Vale? A ver. Entonces, tenéis que darle la tecla azul. Un segundito para que se haya hecho. Así. ¿Vale? Ya está. Bueno, 8, 7, 872 700, perdón, 70014. Está en el chat, ¿vale? Espera, que es lo que a todos? Es que no sé qué pasó aquí. Ahora. que me había, estaba contestándole solo a una compañera, 87270014, ¿vale? Si lo estáis viendo, ¿vale? Habéis podido, levantad el pulgar las personas que hayáis podido, ¿vale? A ver, a ver, las personas que hayáis podido, a ver, voy a dar, ¿habéis podido meteros? ¿Os sale, ¿No ves que os salen unas no. preguntas? No, a mí no me ha salido nada, estamos intentando, pero nada, hija. ¿Pero os habéis metido no, en el claro. ya y habéis metido claro. la clave que hay ahí? Claro. Yo, ahí me pone, espera a que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Eh... No os puede salir eso, a ver. Eh, ya, ya, no me, me sale nada. A ver. Bueno, a mí me sale lo de... conoces bien tu ordenador y las sí, partes? Sí, exactamente, sí. Os tiene que salir una pregunta que pone ¿Conoces bien tu ordenador y las partes que lo componen? ¿Vale? A ver, esto va a ser así. Os voy a hacer una serie de preguntas que os van a aparecer en la pantalla. Entonces, tenéis que elegir una de las opciones que hay mucho, poco o nada. Que son respondiendo a las preguntas y darle a la tecla azul. ¿Vale? Los que no os podáis, los que no podáis, os no salga ahora la primera, eh, no pasa nada, ¿vale? Esto vamos a utilizar Menti otras veces y poco a poco ya veréis cómo lo, lo pillamos. A mí también me costó un poquitín al principio, ¿vale? Entonces, voy a compartir otra vez pantalla con el Menti. ¿Veis? ¿Veis? Habéis participado algunos. Muy bien, muy bien, así me gusta. Eh, Perdónate, ¿eh? voy a compartir pantalla. ¿Vale? Entonces veis aquí, veis arriba el código, veis el código que hay que meter. Vale, y aquí vais votando. Entonces es para que nosotros sepamos un poco eh, como, eh, bueno, algunas preguntinas en relación a lo que. A lo que vamos a trabajar estos días. Vale, entonces tenéis que responder, como digo, a la, a la pregunta que os viene dándole a una de las casillas vale, y dándole luego al botón azul. Vamos a dar un minutín más para que la gente, porque sé que sois un montón, sé que hay personas que no, que no, puede, que no habéis podido, que no habéis podido eh, meteros en mente o bien ahora mismo estéis haciendo a la vez otra cosa. Además de escuchar la formación, no pasa nada, ¿vale? Esto vamos a seguir. Bien, vamos como vas votando. Genial, ya veo que, que utilizáis mucho el ordenador. Hay gente que no lo utiliza apenas, pero bueno, esto es todo ponerse y empezar a, a enredar. A ver, damos, un... son y 53 hasta y 54 vale, para esta pregunta. Bien, pues bueno, como veis, eh, como vemos aquí, bueno, ya está, han participado 56 personas de, a ver qué me dicen por el chat, bueno, no pasa nada, eh, vamos viendo un poquitín eh, y si no me lo, decís por, me lo decís por el chat, vale, que eh, si no, lo que, lo, que, lo que os pregunto aquí, si veis que en, que en el menti no podéis, me lo, me lo ponéis por el chat. Vale, pero bueno, como podemos ver aquí, la mayor parte de vosotros y de vosotras eh, conocéis bien vuestro ordenador y las partes que lo componen. Vale, vamos a ir a la siguiente pregunta, a ver si soy capaz. ¿Sabéis lo que es un buscador de internet? Os tiene que volver a salir otra vez, eh, ahora en el menti, os tiene que volver a salir... Esta pregunta, ¿vale? ¿Dónde estabais antes? Sí. Muy bien. Aquí en lugar de mucho, poco, nada, sería así, más o menos, y no sé lo que es un buscador, ¿vale? Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Lo tenéis todo hecho. No sé qué os voy a contar de nuevo. <ríe> Pero bueno, está bien repasar las cocinas que ya sabemos, ¿vale? A ver qué decís en el chat. Elena, no pasa nada la pregunta del buscador. Eh, Elena, F, Elena F, me refiero, ¿vale? Que está poniendo en el chat. Eh, vale. Eh, no te sale en el móvil, en el móvil o donde hayas contestado antes a la pregunta, va cambiándote directamente, ¿vale? Una vez que contestas a esta pregunta te aparece la siguiente, ¿vale? Muy bien, pues aquí también vemos que la mayor parte de vosotros y de vosotras sabéis lo que es un buscador de internet, ¿vale? ¿Sabéis qué es Google? Muy bien. Vale, eh, plena inclusión, Jerez, Jerez. Creo que es plena inclusión, estoy diciendo plena inclusión, pero PI, Jerez. ¿Sabéis lo que es un buscador? Os acabáis de conectar. Muy bien. Arpa Rioja, a ver, el código que tenéis que meter, o sea, es lo que tenéis arriba eh, de, la, pan eh, arriba de la, en esta, la pantalla que estáis viendo, arriba del todo, ¿vale? Que es 87270014, ¿vale? ¿Veis? Aquí os pone todo lo, aquí arriba tenéis las instrucciones de lo que tenéis que hacer. Ir a menti.com y meter este código, ¿vale? Bien. Bueno. Pues eso, o sea, la mayor parte de vosotras y de vosotras sabéis lo que es Google. Muy bien. ¿Sabéis lo que es la barra de marcadores de Google? Bien. Bien. Muy bien, muy bien. Jolín, madre mía, vaya level que tenemos por aquí, me parece a mí, ¿eh? Las personas que no eh, que no podéis a, a, a participar a través de la aplicación de Menti, me lo podéis poner por el chat, vale? Yo lo voy apuntando, vale? La pregunta que voy y que me, que me vais contestando si mucho, poco o nada. Vale? Vale, entonces parece que muchos o sea, la mayor parte de vosotros y de vosotras sabéis lo que es la barra de marcadores de Google, que eso lo vamos a, a, a ver en profundidad un poco más adelante. Bien, seguimos. ¿Sabéis guardar la información que encontráis en Internet? Muy bien. Genial. Genial. Vale. Vale, genial, pues seguimos. Como veo, vemos que eso, que sigue ganando eh, la opción azul, ¿verdad? La de mucho. A ver. Y sí, creo que. Ya está. Vamos a esperar un minutín más, a ver si alguien quiere. ¿Utilizas las redes sociales? Uy, aquí cómo ha saltado el azul ahí de repente. Cómo se nota lo que nos gusta, ¿eh? Vale, Alberto, eh, eh, no, a ver, estáis hablando de lo de Menti, no os preocupéis, si eh, así vais viendo un poco lo que, lo que estamos haciendo, ¿vale? Y son preguntas muy generales que me podéis, que me podéis escribir en el chat, perdonad, como os he dicho. El, repito, eh, es el, la, el, tenéis que meter la dirección de arriba, que pone aquí arriba, eh, la que está señalando con el, lo que estoy señalando con la flechita www.menti.com y poner este código ¿vale? vale pues ya veo que algunas personas no utilizan nada las redes sociales, otras las utilizan muy poco y la mayor parte de vosotras y vosotros las utilizáis mucho ¿Has tenido alguna vez problemas utilizando el ordenador o internet? No veis ningún problema, bien. Estoy, eh, estoy leyendo todo lo que estáis poniendo en el, en el chat, ¿vale? No. Muy bien. Hombre, aquí está muy igualado, ¿eh? Parece. El ordenador, me refiero al ordenador o oh, internet, ¿vale? No. Bien, vamos a seguir, ¿vale? Y luego, ¿sabéis lo que es la ciberseguridad? Muy bien, no sabéis. Bueno, pues estas dos últimas preguntas son muy importantes. Es lo que, es lo que os comentaba eh, al principio, eh, que el tema de la seguridad en Internet, de eh, utilizar Internet, de utilizar las redes sociales, las aplicaciones, eh, saber utilizarlas y utilizarlas bien. ¿vale? Es la sesión que os va a dar otra compañera. Eh, sobre, bueno, cositas que tenemos que tener en cuenta y que son muy importantes a la hora de utilizar el ordenador y a la hora de, de navegar en internet porque, eh, porque es como todo, ¿no? O sea, cuando vamos en el coche nos ponemos un cinturón de seguridad para ir tranquilos y, y por si pasa algo, pues no tener un problema pues este, digamos, que hay muchas cosas eh, a la hora de manejar internet que serían nuestros cinturones de seguridad, ¿vale? Eh, y que es necesario eh, conocer y utilizar bien para no tener ningún problema, porque Internet, como en todos los ámbitos de la vida, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir el menti, que bueno, era, esto simplemente era una pequeña, eh, una, bueno, una pequeña introducción también para, para saber yo un poco cómo... Eh, eh, bueno, como cuántas cosas sabéis, que ya veo que sabéis un montón. Y, y bueno, para también introduciros un poco en esta aplicación que a mí me gusta mucho utilizar, porque con grupos muy grandes, como es este caso, eh, sirve para, para poder participar y para hacer cosas, muchas cosas, ¿vale? No solamente esto de las preguntas, sino otras otras eh, otro tipo de, de participación que, que mola mucho, que es muy visual y que nos ayuda a ver en vistazo pues eh, mucha información ¿vale? y de hecho también resulta es más entretenido y no tenéis que estar aquí aguantándome pa, pa, pa, pa, pa, pa, hablando como una cotorrilla ¿vale? bueno pues nada voy a volver a compartir la eh, la presentación ¿la veis? bien eh, bien eh, eh, eh, a ver Bien, como, como os comentaba, eh, bueno, vamos a empezar con una pequeña introdu introducción. Eh, perdonad, es que estoy con unos catarrillos ahí, que he tenido que pedirle una compi que me traiga un pañuelo. Gracias, Ana. Eh, como os comentaba, eh, y ya hablamos ya el lunes mucho sobre eso, eh, la tecnología informática, internet, los teléfonos móviles, la tele, eh, la televisión digital han cambiado muchísimo nuestra manera de, de vivir prácticamente de trabajar, de divertirnos, de comunicarnos con las demás, la evolución que, que hemos visto a lo largo de los últimos años ha sido eh, impresionante, para bien eh, yo, eh, recordad los que no seáis muchísimo más jóvenes que yo, que seguro que los hay pues cuando empezábamos a utilizar el vídeo, el VHS que igual a vosotros os suena, a muchos de vosotros suena a, a nada, o no suena a nada porque no os habéis conocido. Pero bueno, todo eso ha cambiado, ha evolucionado súper rápido. Y nos encontramos ahora en un mundo en el que nos podemos conectar con cualquier persona allá donde esté y podemos hacer casi eh, una cantidad de cosas ilimitadas a través de Internet. Y eso tenemos que conocerlo, todo, todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, eh, que es un nuevo mundo totalmente. Hay que aprovecharlo porque nos da muchísimas posibilidades de mejorar, de aprender, de trabajar, de relacionarnos con personas, pero es necesario conocerlas y adquirir nuevas habilidades. Y como os decía yo un poco antes, a partir de una introducción que se haga en una formación, pues cacharrear e ir descubriendo todas las posibilidades que nos ofrecen las herramientas de tecnología que son infinitas y que nos pueden hacer la vida muchísimo más fácil para muchas personas y en muchos aspectos. ¿vale? Internet eh, es una red, muchos lo sabréis ya, es una, es una red, ¿vale? es un conjunto de ordenadores, de dispositivos conectados entre sí. Estos ordenadores envían y reciben información. Internet es la tecnología eh, que nos permite entrar en las páginas web y ver información. Y también nos permite algo muy importante como es crear información y difundirla al momento. El tema de, de, hacer las, de, la, de, de la inmediatez, lo que decimos de hacer las cosas al momento, es algo que también es súper es importante y... Y muy, y muy útil, muy beneficioso y un gran avance en, en lo que se refiere al trabajo y a las comunicaciones, sobre todo, ¿vale? Eh, ya no, aunque seamos muy románticos o románticas algunas, que nos gusten enviar postales cuando estamos de viaje o alguna carta, eso ya no es lo más habitual. Ahora, cuando estamos de vacaciones, pues hacemos una foto y la mandamos al chat de familia y decimos, mirad qué sitio más chulos, os mando un beso, papá, mamá, etcétera ¿no? Es una, y lo van a recibir al momento y van a saber qué estáis haciendo al, al momento las cosas que queráis contar, ¿vale? Eso de la inmediatez a la hora de trabajar también es muy beneficioso pues para cualquier tipo de urgencia que haya o algo que surja en un momento determinado y tengamos que darle respuesta ya, ¿vale? Eso nos lo permite internet y es un gran avance, ¿vale? Como decía, como decía eh, Internet se ha convertido en una herramienta muy importante. Vamos, posiblemente la herramienta, eh, de las herramientas más importantes que tengamos, que manejemos hoy en día. Y que permite eso, comunicarnos con otras personas y buscar información. Gracias a Internet podemos eh, hacer todas estas cosas, eh, sin importar en el momento en, el momento que, hagamos, las que, en que las hagamos perdón, y, o donde estemos. ¿Qué podemos hacer en Internet? A ver. Buscar información, puedes encontrar mucha información del tema que te interesa y saber qué pasa en el mundo. Esto es eh, vamos, casi lo que hacemos todos los días. Bueno, muchas personas todos los días cuando nos levantamos. Bueno, pues estamos tomando el café y bueno, voy a leer el periódico a ver qué, qué está pasando. Vale, entonces cojo el, el ordenador, el portátil, la tablet, lo que tenga, o sea, lo que me prefiera yo utilizar para esto y eh, y, perdona, que estaba echando un vistazo al chat y leo, pues eso, eh, qué que está pasando en el mundo, ¿vale? A través de Internet. A ver, por Dios. Utilizamos Internet para comunicarnos, como decíamos, eh, para comunicarnos en cualquier momento con una persona que esté en la otra punta del mundo. Algo que era impensable hace años eh, de hacerlo de manera inmediata. Y, y también conocer a gente. Mi hermana vive, por ejemplo, en Inglaterra eh, desde hace muchos años y sobre todo ahora con la, con la pandemia que no podía venir, pues una forma, vamos, de poder estar ahí en contacto con ella era a través de las videollamadas, de, que así bueno, nos, nos veíamos, cómo estábamos, podíamos, podemos hablar en cualquier momento. Eh, Sabéis que la opción de WhatsApp de las videollamadas eh, son, es, es gratuito, con lo cual, bueno, pues eso te da... Eh, la oportunidad de poder conectarte con personas en momentos, además, delicados, como fue cuando está, cuando la pandemia, que no, podía, no se podía viajar, eh, con familiares que estén fuera, pues vernos las caras, estar, rato, estar un rato contándonos un poco eh, el día a día y en cualquier momento, ¿vale? Porque muchas veces necesitamos de la gente que queremos eh, en cualquier en, en cualquier momento, ¿vale? Y eso no, esto es algo que nos permite... Internet y, y bueno, pues segurísimo que todos vosotros y vosotras utilizáis este tipo de herramientas, así que cono conocer, lo conoceréis. ¿Qué más podemos hacer por Internet? Comprar, ¿vale? Comprar ahora mismo es súper habitual. Bueno, ya hace años que es muy habitual, pero y es, es, es, puede ser es más barato, puede ser muy cómodo, no tienes que mover en casa. Perdón, de casa, perdona, no tienes que moverte de casa, eh, lo puedes, puedes encontrar información y luego, bueno, puedes ver el catálogo de los productos de manera más, más rápida y más en profundidad y de parte más en detalle a ver cómo es este producto y compararlo con otro de otra tienda. Bueno, pues es te da una, un abanico de, de cosas pues muy, muy interesantes para comprar, para el trabajo, que es, lo que, que es lo que estamos sobre todo insistiendo en esta formación, ¿vale? Internet es fundamental en el trabajo, fundamental. Eh, ahora mismo, vamos, que, dependiendo del trabajo en el que te, eh, te encuentres, pero, o sea, en el que estés, pero bueno, eh, la mayor parte de ellos, eh, en casi todo, Internet está involucrado en mayor o menor medida. ¿vale? ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Qué hago yo? ¿Qué pueden hacer otra persona... Eh, ¿Qué el trabajo? Pues, no sé, enviar información, buscar información, enviar correos electrónicos, eh, buscar trabajo, eh, buscar, eh, si tienes una empresa, buscar posibles clientes, eh, buscar empresas que te interese, en las que te interese, te interese conocer lo que están haciendo porque son muy, es muy interesante los proyectos que están desarrollando, ver cómo trabajan otras organizaciones, ¿vale? Eh, bueno, pues puedes hacer muchas cosas en el trabajo. En la a través de a través de internet por no hablar de reuniones online. De ahora mismo nosotros en, la, eh, en plena inclusión organiza muchísimas reuniones online para que las federaciones podamos estar en contacto más a menudo. Y es algo que es más fácil, más económico y que, y que, eh, y que permite a la gente que permite una mayor participación, porque al no tener que depender de tener que irte a un lugar o a otro pues bueno, eso facilita bastante que la gente pueda participar mucho más que si tuviese que ser de manera presencial, aunque eso no quita que de manera presencial esté muy bien seguir haciendo las cosas porque es necesario verse en persona, ¿vale? Pero bueno, hay que ser conscientes de la importancia que tiene y de el, el, la, el, las redes, el, perdón, internet eh, y las nuevas tecnolo las, las tecnologías de la información a la hora de facilitar las actividades que hacemos en nuestro día a día y eso también nos ayuda muchísimo a mejorar, ¿vale? Lo utilizamos también para el ocio, ¿vale? A través de internet eh, buscamos viajes, eh, reservamos hoteles, eh, compramos billetes de autobús, jugamos con los juegos, hablamos con nuestras amistades, etcétera. Aprender, como lo que estamos haciendo hoy. Internet es como una gran biblioteca, ¿vale? En la que puedes encontrar información sobre todo, ¿vale? Y, y también sirve eso para formarte y para hacer cursos. Eh, lo guay de Internet a la hora de aprender es que, es que tienes información, eso de, como decimos, de, de, de prácticamente todo. Entonces, si hay un tema en particular que te, que te gusta, pues puedes encontrar muchísimas cosas sobre ello. Luego, más adelante, veremos cómo cómo se puede buscar de manera más ágil la información en, en Internet y, y nada. Y luego puedes acceder también a, a un montón de cursos como este que estamos haciendo hoy, que permite que tantísimas personas estén conectadas en el mismo momento desde diferentes puntos de todo el país y que puedan, podamos compartir conocimiento, ¿vale? Eh, ahora, desde hace ya años, pues los, eh, la formación online ha ido creciendo cada vez más porque se ha visto cómo, el, cómo es mucho más fácil eh, generar cursos que se puedan hacer de manera online. Eh, la oferta, o sea, el tipo de cursos es súper grande y eso hace que, que, claro, que podamos acceder a muchísimo conocimiento. ¿vale? Para movilizarnos. Esto eh, para. Para las personas que, que trabajamos en las organizaciones sociales, como es plena inclusión, esto es eh, muy importante, ¿vale? Porque, claro, nosotros eh, nos, nuestra obligación es eh, reclamar y defender los derechos, en nuestro caso, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o apoyar otras causas. Eh, a otros colectivos que eh, necesitan, necesitan apoyo porque pues están vulnerando sus derechos o porque, o porque están reclamando determinadas medidas que son más justas para que vivan mejor. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué nos permite Internet? Eh, pues que podamos movilizarnos de manera más rápida eh, por una causa. ¿vale? Por ejemplo... Eh, para quedar en un sitio para manifestarse. Hay muchísimos ejemplos de, de bueno, ha pasado algo eh, y hay que, ha pasado algo por la mañana, pues eh, vamos a convocar una manifestación protestando por esto por la tarde, ¿vale? Y entonces empieza a correr como la espuma eh, todo el sitio donde va, donde va a ser, etcétera, etcétera, ¿vale? O luego también hacer campañas o manifestaciones virtuales como ha hecho Plena Inclusión en muchas, en muchas ocasiones, ¿vale? Pues para que las redes sociales se llenen de las voces de la, del colectivo, de la organización, eh, cuando reclamamos una serie de, de derechos, ¿vale? Entonces esto es el tema de la movilización. El internet ha facilitado muchísimo a las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos de, de los colectivos u otras organizaciones sociales para poder... Eh, Hacer que se nos escuche más, ¿vale? Y a más gente, y que llegue a más gente nuestro mensaje. Y se pueden hacer muchísimas cosas más, que no podemos, que no podemos ver eh, todas, pero vamos a, mover, a volver al querido Menti. Eh, no podemos verlas todas, pero sí me podéis poner un ejemplo de algo más que se os ocurra que podéis hacer en Internet, ¿vale? Y entonces vamos a volver a Menti otra vez, ¿Vale? Voy a salir de la pantalla, a dejar de compartir y vamos a ver otra opción de eh, otra opción de de lo que nos da Menti para poder. Eh, a ver, espera un segundito. Menti.com. Disculpadme un segundo, ¿vale? Que estoy, estoy buscando la página porque tengo que volver. Eh, y pensando en qué se os ocurre que podéis hacer en internet, algo que os ocurra. Yo os he hablado de trabajar, os he hablado de, de estudiar, de aprender, de movilizarte para temas de ocio, qué más cosas se os ocurren. ¿Vale? Vamos a volver entonces a Menti. Eh, voy a compartir la pantalla. Hmm. Perdonad un segundo, que yo no sé qué estoy haciendo. Eh, vale, voy, exactamente. Las personas que no podáis eh, hacerlo a través de Menti, eh, lo ponéis a través del chat, ¿vale? Porque yo lo veo, ¿vale? Entonces, veis ya exacto qué podéis hacer en internet. Poned un ejemplo, ¿vale? Esto es la presentación. Perdonad que estoy yo aquí liando una, voy a compartir otra de la pantalla aquí allá. Vale. bien entonces, veis esto, la pregunta ¿qué se te ocurre que puedes hacer en internet? vamos a volver a repetir el mismo proceso que hicimos antes, vale, que es ir a la página www.menti.com y meter ese código que tenéis ahí abajo, vale a ver, voy a hacerlo yo también a través del móvil, a ver si me quita el... Bien, cuando metéis el código, no lo sabéis, bueno, tareas, muy bien, vais viendo que ya vais, eh, ya van apareciendo, tenéis tres, eh, tres opciones, ¿vale? Tenéis la posibilidad de escribir tres cosas que se os ocurran hacer en internet, ¿vale? Muy bien. Vale, vais viendo y aquí vais viendo todo lo que va, todo lo que vais muy bien. Y yo os voy leyendo en el chat, vale? A ver. A ver, una cosa que comenta aquí un compañero, vale, estáis intercambiando números de teléfono personales, hacedlo por privado, vale, tenéis una opción abajo en el chat de enviar a y os sale un desplegable con todos los nombres de las personas que estáis aquí, vale, es por más que nada por tema de pues, no compartir el teléfono con, con todas las personas que están en la sala, vale, lo hacéis por privado. Vale, aquí hay, parte, aquí hay gente que está diciendo un montón de cosas en el chat, ir a una entrevista, de buscar información, ir a una entrevista, hacer una entrevista de trabajo, efectivamente. Lo vais entendiendo. Hacer compras, comunicarte con amigos, ver pelis, buscar viajes, reservar un viaje, muy bien, buscar cursos. Buscar recetas, eso sí lo hago yo también mucho a veces. Eh, vale, Dani de Plena Montijo, eh, vale, pues irán apareciendo aquí vuestras respuestas. Como veis, esta nube, esto lo llamamos nube de palabras, va creciendo con vuestras eh, aportaciones, vale. Como veis, cuánta, buscar información, que es la que más eh, se ha votado, es la que aparece más grande, vale. Os repito el número, ¿vale? El número no lo puedo poner más grande en me pregunta el Goyo, pero os lo repito, por aquí es el 87270014. Lali dice que, puede, que busca información para el trabajo. Si tu equipo favorito ha metido un gol, oh, no, muy bien, claro, informarte sobre deportes, ¿cómo no. ¿Y aquí qué vemos en la nube? Eh, pues eh, buscar información, buscar trabajo, hacer cursos, comprar, escuchar música, formarte, eso pues sí, sí, buscar imágenes, eso comprar, ¿Veis? Como muchos de nosotros y de nosotras lo utilizamos para, para comprar, eh, y para porque bueno, porque es más, es muy cómodo, eh, sobre todo, pues a tra, eh, además especialmente para, para todas nosotras y nosotros que lo sabéis de sobra, todo lo que ha pasado por la pandemia ha cambiado muchísimo nuestra forma de, de vivir y nos eh, ha hecho utilizar internet mucho más. Y las compras, pues antes no nos queda otro remedio en muchos casos que hacerlas online, por internet. Y, pero bueno, hay determinada en determinadas circunstancias, imaginaros que, oye, se me rompe una pierna, ojalá voy a tocar madera para que no me pase, pero yo no tengo ascensor, entonces, oye, pues igual la, la comida me la o sea, la compra me la tiene que llevar a casa porque hay, puede haber determinadas situaciones en las que voy a necesitarlo, ¿no? ¿vale? Pero bueno, como veis aquí, eh, son infinitas las posibilidades eh, que nos ofrece Internet y que son muy útiles y que nos pueden ayudar mucho en nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día. Vale. A ver si vamos a esperar un, un minuto más, un y 20, las dos y 24, estoy 25, a ver si alguien más quiere participar. Voy a leer el chat. Sí, voy a intentar ir más despacio, perdonad si voy, voy muy rápido. Buscar, buscáis cursos y trabajo efectivamente se puede hacer casi de todo en internet mira eh, hay alguien, Josema está aprendiendo catalá porque le gusta mucho, muy bien <risas> utilizar el Canva estudiar Juan Diego se disculpa, Juan Diego no te preocupes, bienvenido Buscar ofertas de trabajo. Hay personas que eh, necesitan también apoyos pre, en, en, utilizar interne, que, a, para utilizar Internet y estaba, eh, bueno, está muy bien, está, bien tenerlos. Y, y siempre, por supuesto, eh, preguntar cuando no. Pero vosotros, yo, cualquier persona, cuando nos entiende algo o no estamos muy seguros de cómo utilizar algo en Internet, es mejor siempre preguntar antes de. De, de, de, bueno, de hacerlo, porque podemos tener algún problema, ¿vale? Buscar información. estar aprendiendo francés. Colín, qué bien. Yo prefiero hacer compras físicas, pero bueno, utilizo Fiverr. Muy bien, claro. Estudiar oposiciones, conocer a gente. Eh, bueno, ya veis que... Las redes sociales, bueno, un poquitín lo que eh, lo que estamos viendo también en la nube, ¿vale? Eh, sobre todo formación, buscar trabajo, buscar información, aprender. Y yo vivo en Madrid, pero soy de Ecuador, bienvenido. ¡Uf! Mira tú. Pues fijaros si, si Internet permite hacer muchas cosas que permite a una persona de Ecuador estar ahora mismo aquí conectada, ¿no? Bien. Pues nada, voy a dejar de compartir el Menti. Vamos a. A volver a la presentación. Vale. Bien. Ay, perdonad un segundo. Ahora. Vale. Entonces, para utilizar eh, para utilizar internet eh claro, Necesitamos, como para todo, eh, necesitamos, una, necesitamos unas herramientas, ¿vale? Y no hablamos de unas herramientas del martillo, etcétera, etcétera, que conocemos, sino de unas herramientas digitales, ¿vale? Todo lo que estamos tratando aquí eh, está, en, eh, está, bueno, está marcado en el ámbito digital, ¿vale? Vosotros y vosotras sois líderes digitales. Y por supuesto, y por tanto, las herramientas que utilizaréis serán herramientas digitales. Vale, estas herramientas se llaman TICS. Vale, que significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Y son herramientas que utilizamos todos los días. ¿Para qué? Para manejar información, para hacernos el trabajo y para hacernos el trabajo más fácil. Para conectarnos con otras personas. Y esto espera, perdón, para conectarnos con otras personas, ¿vale? Eh, entonces, eh, con esto quiero recordar un poco lo que decíamos al principio, que, eh, que a veces nos pueden utilizar, nos puede costar, perdón, utilizarlas, como nos estaba sucediendo con el, con el menti, ¿vale? Eh, a, como a todas las personas, eh, algo nuevo siempre es más difícil, o sea, siempre es, siempre es complicado, porque si no conoces algo, obviamente, a ver, nadie nació sabido, como me decía mi abuela. Pero, pero una vez que conoces las, estas herramientas, eh, podemos darnos cuenta de lo, de lo fácil, de lo fácil que nos hace eh, trabajar, manejar información o hacer otras cosas. ¿vale? Hablábamos antes de, de internet, de, de toda la información que puedes conseguir a través de internet, ¿vale? eh, a través de utilizando un ordenador. Claro, podemos volver a la, podemos, hablábamos antes también de la de cuando mandábamos postales, que sigue siendo muy bonito y una tradición que no tendría que perderse. Pero es más fácil y más rápido eh, mandar una foto a tu familia o hablar, o un whatsapp a tu familia y decirles, oye, este sitio es maravilloso, eh, mirad qué, qué bonito. ¿no? Podemos volver a las bibliotecas a buscar un libro, que nos interesa, pero también podemos optar por buscar la información específica que queremos de ese tema. No tendríamos que leernos todo el libro y podríamos, porque bueno, a veces las prisas y no tenemos o no tenemos tanto tiempo como nos gustaría tener, eh, podemos tener esa parte específica de, de ese tema que nos interesa. Eh, sin necesidad igual de tener que buscarlo por un libro entero y, trata, y, y, pas, y, leer otro, y tratar otros, otros temas que pueden ser muy, también muy interesantes, pero que igual no necesitamos en ese momento, ¿vale? Entonces, esto, lo que quiero trasladaros es que estas herramientas lo que hacen es facilitarnos la vida, ¿vale? En muchos aspectos, ¿vale? Y, es, y precisamente eso, para trabajar, o para estudiar, pues nos facilitan el poder acceder a una información específica de una manera más rápida, ¿vale? Luego, ahora vamos a utilizar el chat, ¿vale? ¿Qué herramientas así conoces? ¿Vale? Que nos puedan ayudar a manejar información, hacer el trabajo más fácil, a conectarnos con otras personas, ¿vale? Y vamos a utilizar el chat para eso, ¿vale? Vamos a olvidarnos del mente un poco. Y vamos a ver qué ponen en el chat. Por ejemplo, una herramienta súper útil, pues aquí tenemos el, perdona, el zoom que nos permite. Eh, que hoy eh, que nos permite conectarnos en una reunión, nos permite hacer una formación o una, dar una clase con Instagram, Instagram, los traductores de Google. WhatsApp, uy, uy, uy, uy. Facebook, Zoom, Twitter, muchas redes sociales, el Skype. Todas estas aplicaciones o apps eh, efectivamente eh, nos ayudan a eso, a, a manejar información, a conectarnos con otras personas. Eh, a estas tres cosas que hemos puesto aquí destacadas, pero que obviamente no son las únicas, pero bueno, son las que en este curso más nos interesa, ¿vale? A la, para poder eh, encontrar trabajo y para poder eh, desarrollar nuestro trabajo bien, ¿vale? Muy bien, Teams, Hotmail, bueno, nada, ya veo que un montonazo, ¿vale? Bueno, pues hay todas estas herramientas... Eh, Quiero recordaros, volver a recordaros también que los vídeos de Líderes Digitales 1 están disponibles y que ahí se, tra se trata mucho también las herramientas digitales, los, los programas, las aplicaciones de una manera más, eh, más profunda eh, y os va a venir muy bien también para, para adquirir más conocimientos ¿vale? sobre este tema, porque nosotros lo que vamos a ver ahora Son los dispositivos y los aparatos que solemos utilizar eh, y vamos a centrarnos en, los, eh, en el caso del, del, del puesto de trabajo, los dispositivos o aparatos que podemos utilizar y que pueden ser más o menos útiles. ¿vale? Tenemos por supuesto el móvil, que es, seguramente será el dispositivo, eh, el aparato, eh, más que es más fácil la palabra, más, eh, el seguro que tenéis eh, todos ¿no? o sea, es el más utilizado y mmm, tiene muchísimas cosas buenas, otras que otros aparatos son mejores, pero es el que más utilizamos y sí, el que más utilizamos, sobre todo para comunicarnos con otras personas eh, y hacer muchas cosas también del trabajo que, que son muy importantes. Tenemos el ordenador, que puede ser el ordenador de mesa o el ordenador portátil, y este es el que sobre todo es el que es, es el aparato más específico a la hora de trabajar, el que más se utiliza a la hora de trabajar, y luego tenemos la tablet, que es una, es una especie de mezcla entre el móvil y el ordenador, eh, y bueno, puede sernos muy útil también para muchas cosas del trabajo, el móvil. Es pequeño, lo bueno que tiene el móvil es que es pequeño y lo podemos transportar de manera muy fácil. Vale, Entonces, yo hablo por mi experiencia, pues por ejemplo, para mandar emails eh, es muy cómodo o para, mandar, o para mandar WhatsApp de trabajo es, eh, es muy cómodo tener, o sea, tener esta herramienta que podemos utilizar para trabajar de manera más rápida y cómoda. Como decíamos, decía, podemos enviar mensajes o ver vídeos desde cualquier sitio. Pero, ¿qué pasa? Que la pantalla es muy pequeña, eso normalmente es peque más pequeña que otras pantallas, y es difícil leer textos muy largos, ¿vale? Eso sí, a ver, si a veces leéis un email o si estáis leyendo una noticia que os han enviado porque es eh, muy interesante, bueno, el móvil es un poco más rollo eh, para, para... A ver, si no, hay otro, si no queda otro remedio, se utiliza el móvil, ¿vale? obviamente. Pero, bueno, hay otras herramientas más... Eh, más útiles y más, más cómodas, ¿vale? Es difícil leerlo, hay que andar ampliándolo, bueno, en fin. Pero no deja de ser una herramienta súper útil. Y bueno, luego está también el hecho de que la batería se puede gastar pronto, ¿vale? Y que para eso, bueno, pues, tenemos que tener ojito con, con este tema y si nos vamos de viaje, de trabajo, llevar una batería externa, etcétera, bueno, para, pues, si te vamos a utilizar el móvil para, para muchas cosas del trabajo, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? El ordenador, eh, claro, ¿qué cosas tiene buenas el ordenador? Que puedes hacer varias cosas a la vez, tiene una pantalla grande, es muy cómodo leer en el ordenador, eh, o trabajar, habéis por ahí, habéis hablado por ahí algunas de las herramientas que, pues, que, estaba utiliz o sea, que utilizabais Canva habitualmente, bueno, pues para este tipo de, de programas, pues el ordenador es, es muy útil porque te permite ver las cosas eh, mejor, ¿vale? gracias a que tiene una pantalla más grande y es más cómoda. ¿Qué pasa? Que necesitas colocarlo en un, en un lugar de trabajo. Incluso el portátil es un poco más rollito a la hora de... de, de bueno, es, es grande al final, ¿no? Y en el caso del ordenador de mesa, que es verdad que, que es, es, el, es el ordenador que te da la posibilidad de tener una pantalla fabulosa. En muchos casos, claro, tiene que estar colocado en un sitio fijo y eso te, te limita a que a que, bueno, a que tengas que estar en ese, en ese sitio, si quieres utilizarlo, ¿vale? Eh, y luego tienes también que con el ordenador, pues, necesitarás otros aparatos que veremos ahora, que se llaman eh, los aparatos periféricos, ¿vale? Y luego, por último, que habíamos de las dos, tres herramientas tecnológicas que utilizamos, estaría la tablet, ¿vale? Que, como decía, es un aparato intermedio entre el ordenador y el teléfono móvil, nos lo podemos llevar, a, nos la podemos llevar a cualquier sitio. Vale, es muy cómoda en ese sentido. Es, eh, tiene las facilidades que nos da el teléfono, el, el móvil, el smartphone, eh, pero mejor porque tiene una pantalla más grande y podemos leer y trabajar eh, mejor. Pero también es difícil hacer varias cosas con varios programas a la vez. Vale, cosa que nos permitía el ordenador. Entonces repasamos el móvil. Tiene de bueno que lo puedes llevar a cualquier parte, pero la pantalla es muy pequeña puede ser, y puede ser difícil leer y escribir. La tablet la puedes llevar a cualquier parte también. La pantalla es pequeña, aunque es más grande que la del móvil. Y puede ser difícil escribir eh, con la tablet o hacer, o sea, y, o hacer cosas en, con varios programas. Y luego está el ordenador, que es mucho más fácil. Eh, para leer y escribir o para hacer diseños de folletos o para editar una imagen, etcétera, que en el tablet o el móvil, es obviamente más difícil de transportar el, el, el portátil bien, el de mesa no, obviamente es más fácil hacer varias cosas a la vez y, y bueno pues esto serían las tres, eh, las tres digamos herramientas eh, aparatos, estos aparatos principales que utilizamos a la hora de trabajar, como os decía en el orden, eh, os decía hace unos minutos, es con el ordenador. Tenemos que utilizar generalmente una serie de otras serie de herramientas que se llaman las herramientas periféricas. Vale, antes de empezar voy a hacer un ojo al chat, ¿vale? Que que está que arde. Vale, sí, usáis mucho el iPad, el iPhone, bien el móvil, bueno, muy bien. Perfecto, efectivamente, sí, bueno, te estáis acostumbrados a utilizar el, ya sea el móvil, la tablet, eh, bien, el ordenador, vale. muy bien. Bien, pues entonces con el ordenador utilizamos también otras herramientas como si, que, que se llaman las herramientas eh, periféricos que son las herramientas que van conectadas al ordenador, que están alrededor, ¿vale? Y que pues generalmente también nos, no, depende de cómo seas tú, te puede, puede resultar más cómodo o no. Ay, Está el ratón. Eh, a mí personalmente, mira, por ejemplo, nosotros, eh, bueno, con el, el ordenador de, de mesa eh, lo necesitas, el portátil no, pero por ejemplo yo con el portátil siempre utilizo ratón porque me resulta muchísimo más cómodo que el la, la, la, la ratón táctil que viene con el, con, la, con el portátil. vale. Entonces eso ya es una cuestión de cada uno cómo se sienta más o menos cómodo con con estas herramientas, vale? A mí yo no voy si puedo, no voy con el portátil sin, sin, el, sin el ratón. La webcam, la cámara, los portátiles suelen tener una cámara incorporada y si no, bueno, pues tenemos este aparatito que que, bueno, que enganchamos, que conectamos al la, al ordenador y que, bueno, pues ya sabéis para la que se utiliza, que nos facilita ponernos caras, vernos y eh, y sobre todo a la hora de reuniones, etcétera. Bueno, pues hacer menos impersonal digamos la, la reunión o el curso. Vale, los auriculares. Esto es súper importante. Eh, tenéis los auriculares que es, eh, a la hora de trabajar eh, es, es muy interesante tener también en cuenta que, que, que claro, es, eh, necesitamos utilizarlos porque cuando tenemos este tipo de... Yo ahora, por ejemplo, estoy en una sala aparte. vale eh, si, estuviese, si estuviese en, la, en una sala eh, eh, con el resto de gente y estuviese un compañero utilizando, o sea, escuchando sin auriculares una conferencia y tal, bueno, pues se haría todo, o sea, sería imposible. ¿vale? Entonces, eh, a la hora de trabajar y de. Si estás viendo una charla o estás escuchando las noticias o, o bueno lo que tengas que escuchar, pues es eh, muy importante que conectes los auriculares para no molestar al resto de, de, de personas que están trabajando contigo. Y si te utilizáis también, pues por ejemplo, para reuniones, o para, o para clases de formación, los auriculares con el micro, como lo que tengo yo, esto que es escandaloso de grande. Eh, eso también está muy bien porque al tener el sonido a través de. al, al utilizar el micro, evita que los ruidos que hay alrededor mío, pues podáis escucharlo vosotros. O por lo menos se hacen más más pequeños, o sea, más, más suaves. Y nos, no molestaría tanto, ¿vale? El teclado, por supuesto, en el ordenador de mesa. La impresora, eh, aunque es algo que, no, que, que ahora tampoco hace tanta falta como antes. Primero porque para por el tema ecológico también evitar imprimir papel si no es necesario, y luego porque ahora podemos ver muchas cosas con las pantallas que tenemos, ¿vale? eh, con las pantallas de la tablet o, o, del, o del ordenador, es, eh, se puede leer bien en, en las pantallas y hay determinadas. Eh, herramientas pues, que, que con las que puedes subrayar eh, y hacer muchas cositas que, que, bueno, que, que hacen que no sea necesario imprimir de manera innecesaria. ¿vale? Y por último, el escáner, eh, que es muy una, o sea, un, perdón, una herramienta también muy, muy interesante eh, para que sabéis que lo que hace es pasar eh, materiales físicos que tenemos físicamente a, a, a la versión digital. ¿Vale? Imaginaros que tenéis que hacer un documento sobre la historia de, yo qué sé, de, la, de vuestra familia, un papel, quizás de un libro familiar y tenéis un montón de fotos eh, de fotos en casa, en, en cajas o álbumes, pues a través del escáner las, las escaneáis y las paséis a formato digital y eso vuelvo, lo incorporáis pues donde queráis. En, en el documento que, que queráis o, o, hagáis, o hacéis el diseño que os Es muy útil. En las empresas, generalmente en las oficinas, la impresora y el escáner es un maquinón que está junto, ¿vale? y tienen las dos cosas juntas. ¿vale? Esto, que los dibujitos que veis aquí son bueno más habituales encontrarlos en, la, en los hogares, en, en tu casa, ¿no? son más pequeños. Pero la, en la empresa generalmente viene todo junto y bueno pues es, eh, es, es muy útil eh, para, para muchas cosas. Luego, ¿qué pasa? Hemos hablado de Internet, de todas las, eh, ¿cómo el tiempo? Bien, de todas las eh, eh, bueno, de todas las oportunidades, de todas las cosas que nos ofrece Internet, de todo esta, este, este mogollón de, de oportunidades que tenemos de aprendizaje, de conectar con otras personas, de aprender de otras personas a través de Internet. Pero claro, ¿qué pasa? Que hay una cosa fundamental para, inter, para utilizar Internet y es la conexión, obviamente. La conexión se puede hacer, eh, la podemos tener de tres maneras, ¿vale? A través del cable, que esto es, con, esto, en este caso hablamos de, del ordenador, a, a través del, del ordenador de mesa. El cable lo que eh, lo que hace es, eh, es darnos una conexión mucho más estable y nos da mayor cobertura y más velocidad, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Eh, la Wi-Fi, pues todo lo conocemos, eh, que nos permite una red Wi-Fi, pues poder conectarnos a internet en cualquier lado. El cable eh, nos, es igual que el ordenador de mesa, nos, nos deja, nos ancla a un sitio determinado y a estar en un sitio determinado. La Wi-Fi nos permite eh, movernos por toda la casa o por todo el puesto de trabajo con conexión a internet, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que la estabilidad que nos da el cable, pues no la tiene el Wifi, porque igual la Wifi, como ya se habrá pasado mil veces, pues a veces falla, se pierde la conexión, porque hay una tormenta tremenda, en fin, bueno, pero son cosas que pasan, pero bueno, eh, tenemos ambas opciones. Y luego están también los datos móviles que utilizamos con el móvil, obviamente, ¿vale? Y que son las tarifas que pagamos eh, eh, con nuestra tarifa móvil, ¿vale? Y nos permite tener Internet allí donde, ten, allí donde queramos, ¿vale? Ahí bueno, acordaros de que los datos móviles va mucho con la tarifa que tenéis, en fin, que no es que podáis disponer tampoco, podéis, pero no, la mayor parte de los casos de Internet de manera ilimitada. Y tenéis que tener en cuenta también la cobertura, ¿vale? Eh, Estar en sitios donde podáis tener cobertura, es decir, que eh, para trabajar, por ejemplo, eh, puede ser un sitio genial y estar relajado, y irte a una cabaña en el monte, porque tienes mucha tranquilidad, porque te puedes concentrar, pero igual ahí la conexión va a ser que no, igual no es muy buena. Entonces no os vais a poder conectar a internet y no vais a poder hacer cosas que, que sí si podréis hacer con una conexión, con un, estando en un sitio con una conexión buena. ¿vale? Eso pues nada, lo tendréis que, que tener en cuenta. Voy a echar otro vistazo al chat. Eh, bien, tenéis cobertura, tarifas y Bueno, bueno eso ya los, esto los, lo mencioné un poco lo de las conexiones a Internet porque, bueno, son partes del, de lo que estamos viendo que es importante tener en cuenta, ¿vale? Bien. Y pasamos ahora a los eh, navegadores y a los buscadores, ¿vale? Los navegadores... Eh, son programas que hay, bueno, son, diferente, son diferentes cosas, ¿vale? Una cosa son los navegadores y otra cosa son los buscadores. Vamos a verlo ahora. Los navegadores, que están aquí a la, los, los cuatro que veis, los cuatro circuitos que veis, son los programas que nos permiten conectarnos a Internet y están instalados en el ordenador, ¿vale? Y es lo que nos permite acceder a las páginas web. Mientras que los buscadores es, como bien indica su palabra, el lugar donde podemos buscar información, y el más famoso es Google, ¿vale? Es el que hay otros, pero bueno, es el que normalmente utilizamos. Respecto a los navegadores, eh, hay, vamos, a ir a, vamos a verlos ahora más en detalle. Como os decía, son, los navegadores son los programas que vienen instalados, que, están, que se instalan en el ordenador eh, o que te vienen ya en el ordenador y que nos permiten conectarnos a internet, ¿vale? Bien. Tenemos aquí, estos son los eh, cuatro más eh, eh, conocidos, ¿vale? Está ahí a Google Chrome, eh, Firefox, este, este, este, este sí. y, y ahora se me ha ido ahora, ¿cómo se llama este? No. Ah, ¿quién sabe decirme cómo se llama este último que se me acaba de olvidar? Safari, no, Safari, vale, <risa> Gracias. Pues ahí, a mí me ha quedado, había cortocircuitado, yo se me había ido a mí la conexión, Safari. <ríe> Bien, pues estos son los navegadores eh, más conocidos, ¿vale? Ahí, a ver. Un momentito, ahora. Google Chrome, es el navegador de Google, bueno, es decir que los cuatro son gratuitos, ¿vale? Eh, Google Chrome es rápido y sencillo, te ofrece gran seguridad y puedes acceder a la información desde diferentes aparatos gracias al correo. Ah, ¿vale? Entonces puedes estar en, en tu cuenta de Google asociada, bueno, los que utilizáis Google Chrome lo conoceréis ya. Eh, y se puede, y se, eso se puede utilizar a través de los eh, del ordenador, del móvil, de la tablet, ¿vale? Mozilla Firefox es un navegador libre, también es gratis, es rápido, es sencillo y te garantiza mucha privacidad. Microsoft Edge, como querés pronunciarlo, Edge, es el navegador de Windows, ¿vale? Eh, que antes era, se llamaba Internet Explorer, que era la, la E que teníamos en todas, eh, que veíamos muy a menudo. Y ya está instalado en los ordenadores de Windows, ¿vale? Y es, es también gratuito. Y por último está Safari, que era el que no me acordaba yo, y es precisamente porque yo no utilizo Mac, pero es el navegador de Mac, de iPhone o de iPad. ¿vale? Es gratuito y también es muy fácil de usar. Los cuatro, estos cuatro navegadores eh, generalmente, se, a ver, todos funcionan de una manera muy, muy similar. ¿vale? Eh, yo lo que hago, lo que tengo en mi ordenador instalado, son aunque utilizo, el que más utilizo es Google Chrome, tengo también eh, los otros dos que me permite el ordenador, que es el, el, el Firefox y el Edge, por si acaso un día fallase eh, Chrome, ¿vale? Eh, como todos eh, funcionan más o menos de la misma manera, pues tampoco tengo ningún problema, pero bueno, en general utilizo eh, Google Chrome, ¿vale? Y luego están los buscadores vale, que, como decíamos antes, son las páginas donde podemos buscar información y el más famoso de todos es Google. Tenemos Yahoo, tenemos Bing, pero bueno, el eh, Google es el más famoso eh, te da, eh, y es el que vamos a, a ver 51, el que vamos a ver en esta sesión. Eh, y te ofrece muchísimas posibilidades de, y es muy bastante intuitivo y y luego, bueno, pues si conoces un poquito cómo bien, cómo manejarlo bien, pues vamos que a la hora de buscar información es de lo mejorcito. Vale. A ver qué me decís vosotros por el chat, Microsoft Chrome, no, Google Chrome. Google. Sí, Google. Muy bien. Para el móvil, cuál es mejor? A ver, el más famoso es el Google también para, para el móvil, ¿vale? O sea, el, yo lo digo por experiencia propia es el, eh, si no tienes eh, iPhone eh, o bueno iPhone en este caso, el, vamos que yo es el que utilizo, el que el mejor me manejo, ¿vale? Pero eso como todo, cada uno tiene que encontrar eh, la herramienta eh, digital que, que con la que esté más cómodo, ¿vale? Y con la cual se pueda manejar mejor. Muy bien. Vale. Genial. Google, ven, perfecto. Vale. Bueno. Y vamos a entrar ahora eh, a las búsquedas en Internet. Eh, ¿Qué pasa? Que nos quedan ocho minutillos y. Y, claro, me voy a tener que quedar a medias, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Eh, os voy a explicar una, algo nuevo que, que hemos puesto en la plataforma de, de la, del curso de líderes digitales que yo creo que os va a ser muy útil porque he visto que hay muchísimas preguntas en, en, la, en el chat y hay cosas que igual no nos han quedado claras y es una manera de, de poder resolverlas. ¿vale? Y así el próximo día, pues vemos, eh, voy a ir para atrás, el próximo día que es el... A ver, vaya, perdonad. Voy a volver a compartir pantalla que esto es un trajín. Vuelvo vale. para arriba. Y el próximo día, eso. Eh, entonces veríamos, hemos visto todo esto, ¿vale? Del 1 al punto 1 al punto 5. Y el próximo día veríamos, veríamos perdón, las búsquedas en internet, los marcadores. Y la información en internet, todo eso de los culos y esas cositas que es, es importante que, ten, que tengáis en cuenta. ¿vale? Entonces, hablaríamos el próximo día, si no me equivoco, es el día 22. ¿vale? Y la tercera sesión, entonces ya hablaríamos de ciberseguridad y de seguridad en internet, que desde como os comentaba, eh, va, va a dar a otra persona. ¿vale? Entonces, yo lo que os quiero comentar ahora es, eh, vuelvo a dejar de compartir pantalla, es... Y voy a compartir, a ver, un momentito, vale, y voy a compartir la, eh, la, la plataforma, el, el, el curso de la plataforma de en la plataforma de plena inclusión, vale, para explicaros una cosita que hemos añadido y que vais a poder utilizar, un segundito, aquí, mira, estáis viendo la plataforma, ¿no? El, el curso de plena inclusión, vale, bueno, veis que que aquí tenéis, eh, la, bueno, los que habéis entrado ya, eh, eh, lo podéis ver, enlace, eh, bueno, todas estas cocinas que ya están disponibles, y el, el tema 1, ¿vale? La primera parte que estamos viendo. Y hemos creado aquí esta pestaña, esto de aquí, que se llama Foro de dudas generales sobre el tema 1, ¿vale? Entonces, vosotros si pincháis aquí, ¿vale? Os va a salir esto. Voy a añadir yo un nuevo tema de debate, ¿vale? ¿Ah? Vale, el asunto Básicamente es que Es una forma para que me enviéis a mí O pongáis vuestras dudas aquí Y yo os pueda contestar durante estos días vale Las dudas que tenéis de todo lo que hemos visto Y que, es, que al final es bastante Son muchas cosas en muy poco tiempo Entonces seguro que tenéis muchas dudas Y si empezáis a mirar cositas Vosotros por vuestra cuenta Os pueden surgir más vale Entonces la idea es que me lo preguntéis Por aquí vale eh, Duda del foro por ejemplo, aquí me puedes preguntar, voy a titularlo: Me puedes preguntar tus dudas. ¿Vale? Y aquí, pues vamos en esta parte, en este foro, foro os responderé a lo que me preguntéis, no, a lo que necesitas. ¿Vale? Le doy a enviar al foro. ¿Veis? Aida Álvarez, aquí estoy yo, el debate, entonces tú si, si pincháis aquí ahora, pues me podéis eh, responder. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué pasa? Me podéis ir eh, escribiendo las preguntas que, o las dudas que hayáis, que tengáis en este... que tengáis en este... Que, que en, en esta parte de lo que os haya sucedido pues de los navegadores, de los buscadores, de... bueno, lo que, lo que os parezca que que nos ha quedado muy claro y yo intentaré responderlo. Eh, intentaré responderlos en bueno pues en estos días antes del día 22. ¿vale? ¿Qué tiene de bueno esta, este foro? Estos foros que hay en estas plataformas, pues que te permite ver también lo que preguntan otras personas. Y eso pues eh, te ayuda también a, a aprender más cosas. vale Porque igual hay algo que no se te había ocurrido y resulta que alguien, si se le ocurrió, lo pregunta la persona que se encarga de la formación, que en este caso soy yo, le da respuesta y tú también puedes acceder a esa respuesta, ¿vale? Entonces, eh, está, está muy bien ese sentido. Recordad que no, no es un chat, esto, ¿vale? Esto es para que me hagáis una pregunta en concreto. Es decir, ¿me puedes explicar otra vez la diferencia entre un navegador y un buscador? Y yo os lo contesto, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, eh, pues voy a intentar ayudaros a través del foro estos días antes del 22, ¿vale? A ver, eh, bien, ¿me preguntáis aquí alguna cosa? Vale, a ver, los ejercicios que vienen en la plataforma, ¿cuándo hay que hacerlos? Mira, el, el ejercicio eh, se va a hacer el último día, ¿vale? La cuarta sesión. Entonces, eh, creo que... Cinco, madre eh, me parece que es el día 26 que es, va, se, va a hacer, eh, se va a hacer de manera presencial, ¿vale? Es el día, que, el día que está en el calendario que ahora mismo, espera, voy a volver al curso porque... Eh, un segundito mira, el calendario del curso lo veis, vamos a abrirlo lo que, aquí tenéis que tener acceso vosotros también vale ¿Estáis viendo el calendario del curso de Word? o estáis viendo la... Bueno, de todas formas. Eh, hoy es día 17, que es el primer día de la sesión 1. El lunes 22, o sea, este lunes sería la segunda sesión que vais a estar conmigo. El miércoles 24, la tercera sesión en la que vais a dar seguridad en Internet. Y el jueves 25 es eh, cuando vais a hacer las prácticas. El ejercicio que viene ahí lo vamos a hacer el día 25, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, eh, ya os explicaré en, en su momento cómo va, cómo va a ser, pero va, bueno, eh, pero va a ser el día, 20, el día 25 cuando, cuando lo trabajemos, ¿vale? Y luego, ¿dónde puede verse líderes digitales? El primer vídeo, líderes digitales, mira, os voy a pasar el enlace a la página en, por, la, por, el, el, por el chat. El enlace a todos los vídeos de líderes digitales eh, de plena inclusión. Perdón, hace un, un segundito. Bueno, voy a. Es que estoy con otra. con varias pestañas abiertas a la vez, y ahora al final como no que por un lío. Eh, dejar de compartir pantalla vale, ahora me estáis viendo a mí, ¿no? os voy a poner el chat un vale. mira, aquí os voy a poner el enlace a la noticia de plena inclusión en la que además vais a poder acceder a todas los, eh, los, las presentaciones, toda la, todos los PowerPoints, todas las presentaciones que se vieron durante, durante, ese, durante ese curso, ¿vale? Y podéis acceder a los vídeos. Voy a enviar que me sale en reunión. Aquí, ¿vale? No, Alberto, mañana no hay clase. Eh, es el lunes, ¿vale? El lunes a las once y media os vuelvo a ver aquí. Bueno, pues en esta noticia que os he pasado tenéis el acceso, eh, ten, bueno tenéis toda la información de qué consistió Líderes Digitales 1. Eh, tenéis acceso a, la, a los módulos, ¿vale? Y al final la, el, veis enlaces relacionados, el listado de todos los vídeos. Entonces ahí ya podéis ver que os lo voy a volver a pasar por la, por el chat. Vale, entonces en esta, en este otro, en este otro enlace que os he pasado, podéis acceder a todo el listado de, de las sesiones de líderes digitales 1 Vale, y las dos primeras son muy bueno. Muchas de estas cosas vais a verlas luego. Eh, con otros compañeros y compañeras en más profundidad, ¿vale? Porque esto, como os había dicho, estaba enfocado a otra, eh, otra temática que estaba más dirigida a la accesibilidad. Pero bueno, hay, sobre todo la primera sesión, la sesión 1, eh, dice cosas muy eh, bueno, muy en la línea de lo que os he estado comentando hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues os puede ser, ser muy útil todo esto. Vale, pues nada, eh, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado esta sesión. Vale, eh, yo estoy. Ya, ve, ya veis, me podéis escribir en el foro. Eh, cuando para, para lo que necesitéis. Vale, todas las preguntas que tengáis. Mandéis un mensajito Que bueno, que para eso para eso estoy. Y, y nada, eh, pues ya me vais diciendo. Eh, espero que disfrutéis, que aprendáis un montón. Y, y bueno, nos vemos el lunes, ¿vale? Así que nada, yo os mando un besazo muy fuerte desde Asturias y muchas gracias por acompañarme. Venga, chao. chao.